Hola qué tal gente, bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos en un nuevo video de información así rapidinga de la 2.1 y de la nueva Bueno, eh, como saben Rotto va a sacar una nueva app que va a tener 10 niveles y que son de 30 segundos Pues bueno, esa app ya pasó a la revisión de Apple, ¿vale? Y está lista, o sea que Rotto puede publicarla cuando se le salga de los putos cojones Así de simple chicos, así de simple Él la puede eh, poner eh, cuando quiera cuando, cuando quiera, o sea, cuando quiera Que de pronto la pone el 23 junto con la 2.1 Porque con la, la 2.1 está en duda, chicos Está muy, pero muy en duda Él confesó que la 2.1, pues Con las cosas con la 2.1 están muy apretadas, chicos Y que él solo ha dormido 3 horas Y que tiene sigue teniendo esperanzas Para porque salga la 2.1 El 23, chicos Está dudando muchísimo Y tiene muchas esperanzas de que salga, así que Probablemente si sí la podremos tener un 50% de, de que si sí la podemos tener un 50% de que no la podemos. Bueno, si él no le, no le da tiempo de sacar la 2.1 antes del 23, pues si sí sacará la nueva, vale, chicos, la nueva que trae 30 niveles, 30 niveles. 10 niveles de 30 segundos. Eh, pero es hacer, es como va a ser como un book text. Si sí, va a ser como un test, como el meltdown, ¿vale? Va a ser un tipo meltdown, así que Si sí, chicos, esa es la información que les vengo a traer hoy Es cortética, pero es súper importante Chicos, la 2.1 está súper Apretada, chicos, o sea Está súper apretada y pues bueno qué más traerles esta información a ustedes, así que pues bueno Chicos, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video de mañana Adiós